el siguiente paso es insertar el audio nos vamos hacia atrás elegimos la carpetita audios con doble clic la abrimos clic y arrastrar ahora tenemos aquí todo el audio con mi voz con lo que hemos editado vamos a insertar el sonido la música de fondo perdón control I, audios y aquí tenemos este documento importar se nos ha colocado dentro esta carpetita y con clic y arrastrar lo vamos a dejar aquí sobre la línea de tiempo Vamos a guardar este documento y hasta aquí vamos muy bien con nuestro curso.